UADC Informa. Calidad Académica. Con la participación de miles de universitarios de las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte, se realizó el plebiscito del proyecto de reforma al Estatuto Universitario presentado el pasado 20 de mayo en sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario. En un ambiente de armonía, respeto y participación, estudiantes y maestros de las diversas escuelas, facultades e institutos de la Universidad Autónoma de Coahuila se dieron cita en las urnas para ejercer su derecho a votar el pasado 23 de mayo, dando un resultado a favor del proyecto con el 91.69% del total de la comunidad universitaria. La Facultad de Ingeniería Civil de la Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede de la 35ª OlimpianEC 2019, organizada en conjunto con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Más de mil estudiantes de 46 instituciones de educación públicas y privadas demostraron las habilidades y conocimientos que han adquirido durante su formación profesional en áreas académicas, técnicas, deportivas, culturales y de desarrollo humano. La NEIC en la actualidad, se ha convertido en el ambiente propicio para forjar el semillero de los futuros profesionales y líderes de la sociedad. A través de actividades divertidas y atractivas para más de 120 estudiantes de distintas escuelas secundarias de Saltillo y Torreón, se llevó a cabo el segundo concurso de cohetes y quinto concurso estatal de aparatos y experimentos científicos, organizado por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Los participantes destacan por su interés en conocimientos que adquieren en sus escuelas y que tienen como base los descubrimientos de grandes científicos, tecnólogos y pensadores de la antigüedad para el desarrollo de nuevos proyectos. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta al Dr. José Ricardo Ramírez Cerecero como director de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades para el periodo 2019-2022. Ramírez Cerecero refrendó el compromiso de seguir trabajando en su segundo periodo por la calidad académica y en beneficio de estudiantes, docentes y personal manual y administrativo del plantel. Vinculación Acciones de prevención, detección y canalización oportuna son las que realiza la máxima casa de estudios ante el problema social de las adicciones entre jóvenes universitarios. El Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua lleva a cabo diversos talleres en las tres unidades Saltillo, Torreón y Norte, denominado «Adicciones». Detección y canalización oportuna Dirigido a docentes tutores de la universidad Se les brindan herramientas necesarias para identificar y canalizar a jóvenes que registren algún problema de adicción a narcóticos Asimismo, el Grupo de Proximidad Universitaria Realizan rondines específicos en los campos universitarios de Unidad Central y Campo Redondo Cultura la Semana Cultural y Deportiva de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González Turno Vespertino fue inaugurada por el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, acompañado del director del plantel, Juan Manuel Morales Santoyo, ante la comunidad universitaria. Una de las actividades fue Mi Profe También Lee que busca mostrar a los jóvenes que los docentes no dejan de leer. Ahí el rector habló a los jóvenes de su más reciente libro, Jimulco y sus alrededores, en el cual relata la diversidad de esta sierra que se caracteriza por su vegetación, propia del desierto y que es el corazón de la comarca lagunera. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.